Buenos días, su escritora Rosmarie Tapia. En primera instancia, le doy la bienvenida a los estudiantes del Centro Educativo Bilingüe de Cerro Puerco y a su profesor Tiquico Carpintero. El profesor y sus estudiantes me visitaban todos los años cuando la feria del libro era presencial. Pronto, muy pronto, todas las escuelas van a tener internet. Es un proyecto que ya está en marcha y nos vamos a poder comunicar a través de la plataforma Zoom. Ustedes podrán preguntarme sus dudas y entablar un diálogo con su escritora. Hoy, sábado 2 de abril, les estoy grabando este video para motivarlos a leer mi novela más reciente, La Burbuja Invisible. También compartiré dos videos adicionales, los personajes inolvidables de La Burbuja Invisible y la importancia de la lectura. Mi novela más reciente, La Burbuja Invisible, está dedicada a mi profesor de español Roberto Carrizo sus enseñanzas iluminaron mi oficio de escribir como homenaje a él en la burbuja invisible promuevo la lectura de la gran novela Don Quijote de la Mancha ustedes pensarán que esta novela fue escrita en pandemia, no fue así fue escrita en el 2017 porque yo trabajo adelantado fíjense en la fecha de derecho de autor. Premonición, por supuesto. Ustedes saben que yo tengo una gran intuición, todos los que han leído mis novelas. La portada fue creada en esa misma fecha por mi sobrino Kevin Reiner. Parece que la intuición es un atributo familiar. El tema de la novela surge en la feria del 2016 una conversación con un chico de 12 años, fue mi inspiración. La madre se quejaba de que el niño estaba solo, un niño genio, que solo encontraba temas de conversación con su abuelo economista. Y él estuvo conversando conmigo por unos minutos y me pregunta, escritora, ¿sabe qué es deflación? Y yo le explico qué es la deflación. Compañero, ese tipo de temas lo aburría. El personaje es un niño de 12 años que comienza la narración. Para mí era importante que el lector captara, se percatara de los sentimientos de este niño, de una inteligencia superior que sentía el rechazo. Y la soledad del genio vivimos dentro de burbujas la burbuja del trabajo las redes sociales los estudios la relación familiar el mundo globalizado con sus incesantes retos y en estos momentos de pandemia nos obligan a vivir en la burbuja familiar bueno ya hay ciertas libertades Observen que en estas novelas las circunstancias van creando burbujas. Los temas principales de la novela, les voy a hablar de los positivos primero. El amor, la amistad, la capacidad del perdón en las más difíciles de las circunstancias. Las negativas, infidelidad, engaño. Bueno, todos esos conflictos que se dan en la familia y cómo la familia se reconcilia y sana las heridas más profundas. Yo les voy a hacer un llamado para que ustedes descubran a lo largo de la lectura de la burbuja invisible y comiencen a identificar esas burbujas que han dejado crecer a su alrededor. Muchas veces tomamos decisiones de manera irreflexiva y hasta irresponsable, con un discernimiento espiritual podemos tomar las decisiones acertadas, pero si usted ya está rodeado de esas burbujas trate de solucionarlas, porque tienen un denominador común que pueden aprisionarlo como una red metálica que explotar en cualquier momento y causar graves daños. Este más o menos es un acercamiento a la novela La Burbuja Invisible. Miren, yo estuve creando unos videos y yo les voy a compartir el video de los personajes que yo considero importantes en La Burbuja Invisible. Ustedes pueden tener otros personajes. Voy a hablarles a los jóvenes estudiantes de dos personajes de cada novela. Inicio por la más reciente, La Burbuja Invisible. Cada lector tiene sus personajes. Los míos de la burbuja invisible son Jorge José y Mariquita. Jorge José, un niño de 12 años que se siente solo. Su madre vive para atender a su esposo. Y se ha desligado de su función de madre. El amor que ella siente por su esposo acapara toda su atención y le ha dejado a Jorge José a los abuelos. Los abuelos son los que le hacen el desayuno, los que le revisan las tareas, y el niño reciente esa, esa actitud de su madre. Y la narración comienza con el niño en primera persona, donde se queja hasta de su apodo, el cual él no responde desde muy pequeño. Es una novela hermosa porque el personaje de Mariquita le da mucho color. Es ese personaje, esa mujer de mediana edad, alegre, extrovertida, que amó en silencio a Fabio durante toda su vida, Fabio y a su esposa. Cómo ella transformó ese gran amor en una amistad. ...y con la vid, las vueltas que da la vida... ...que no les cuento más... ...verá Mariquita realizando su gran amor... ...bueno Mariquita fue un apoyo de la familia... ...el niño decía que tenía dos abuelitas... ...Dorita se ponía celosa... ...porque decía que quería más a Mariquita... ...pero Don Fabio le decía que era que Mariquita... ...se sentaba en el suelo y jugaba con el niño como si fuera de su misma edad. Hay seres privilegiados que no dejan que su alma envejezca. Tienen el alma de la niñez, han recuperado ese niño interior y cada vez que necesitan acercarse a un niño, son otros niños y por eso que Jorge José la quería tanto. En esa novela, Mariquita es una gran promotora de la lectura y de la lectura del Quijote, la gran novela. Es una novela que no los va a dejar indiferente. Y de lo que es capaz Mariquita de llegar por amor, ¿quieren verlo? ¿Quieren saber esa gran personalidad de estos dos? Un niño y una mujer adulta, lean la burbuja invisible Saludos, Rosmarie Tapia ya vieron los personajes inolvidables de la burbuja invisible el, el profesor carpintero me solicitó que les hablara de la importancia de la lectura y yo tengo un video que quiero compartir con ustedes les quiero hablar sobre la importancia de la lectura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 a nuestra superación jóvenes del centro educativo de Cerro Puerco yo les voy a explicar por si alguno no tiene todavía el hábito de la lectura cómo se forma el hábito de la lectura ustedes van a escoger una hora vamos a suponer que sean las 7 de la noche todos los días a las 7 de la noche van a leer mínimo 20 minutos. Deben obligarse. No contesten celular, no envíen WhatsApp. 20 minutos. Si es más, mejor. Durante 21 días. Todos los días a la misma hora. ¿Por qué? Porque en 21 días se forma un hábito. Y yo les aseguro que el día 22 no van a poder dormir si no leen un libro. Pero eso sí, escojan un libro de su interés. Ese libro que lo atrapa, que ustedes quieren seguir leyendo. Después pueden leer cualquier libro porque ya van a tener el hábito de la lectura. Pero para iniciar el hábito de la lectura se requiere que el libro tenga buen ritmo que el escritor o la escritora los atrape desde la primera página de esa manera yo les aseguro que a ustedes no les va a costar leer y una vez que tengan el hábito de la lectura van a mejorar su índice académico su expresión verbal y escrita el manejo en fin de la normativa del idioma muchas gracias un fuerte abrazo a todos y felicitaciones al profesor Tiquico Carpintero por fomentar la lectura en todos sus estudiantes. Hasta siempre.